Vamos a ver el dispositivo y el procedimiento experimental de la práctica de elasticidad y resistencia de materiales del de estudio de la estructura reticular. En este caso tenemos, como vemos aquí, esta estructura reticular unidos los extremos por cartelas para que sea un, una estructura y no un mecanismo y tenemos eh, aquí a la, a la izquierda un apoyo empotrado, aquí tenemos un apoyo deslizante y el extremo que tenemos aquí lo tenemos en voladizo. ¿de acuerdo? Las barras están formadas por dos vigas en forma de L separadas por la cartela, excepto esta de aquí. Esta de aquí es solamente una, eh, tiene una forma de L porque tenemos este dispositivo que es el que nos va a permitir estudiar si la barra está a tracción y co o compresión y ver cuáles son los valores. Y esa es la parte el procedimiento experimental. Para el procedimiento experimental lo que hacemos es colocar en este punto emboladizo una carga que conocemos de cuánto es, en este caso son 2 kilos, y una vez que hemos puesto la carga y previamente tenemos este palpador puesto a cero, lo habremos encendido, lo habremos colocado a cero, colocamos la carga y vemos el desplazamiento. El desplazamiento de este dispositivo va a estar relacionado con la carga que tenemos aquí y nos permitirá verificar si está a tracción, compresión y cuál es el valor. De, de la carga que está soportando esta barra. Todo eso lo haremos también en, en teoría, como ya veremos.